Premio poeta ser Golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz. quien presume de ser español donde va? Y mi dulce a ¿dónde estará?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 Se ve tu cara en cada mujer. Yeah. Mm -hmm.